un montón, porque me ayudáis a desbloquear logros de de Twitch, por así decirlo, y eso hace que, que mejore también el contenido, porque me hace, por así decirlo, desbloquear algunas cosas que, que al principio pues, no se tienen en los canales de Twitch. Vale, ya hemos llegado al, al, al nivel del agua, que eso está de lujo vale y hemos encontrado la, el espadín de acero estupendo ¿va? vale, esta hace de 4 a 8 y tiene una velocidad de 2 por lo tanto, esta espada ya no nos hace falta a ver como me da un poco de tiempo voy a intentar pescar aquí algún pescado, que hay también en la mina, ya os digo y eso, si me queréis apoyar, chicos, como aquí no se pueden hacer likes, solamente si me dejáis un comentario, yo os lo agradezco un montón, la verdad. Para todos los que estáis por el directo. Y si no podéis eh, poner un, un comentario, pues simplemente con que estáis por aquí os lo agradezco también muchísimo, la verdad. Vale, me va a salir caca, ¿no? Aquí por lo que estoy viendo. La basura también la puedo transformar después y eso me da cuarzo. Y algunas cosas así random Y nada, a ver Me voy a quedar hasta la 11 Y ya a partir de la 11 iré, me iré para mi casa Venga, a ver Que puedes pescar otra cosita más La última, venga Pues nada No ha querido pescar nada más Pero bueno, por lo menos vamos ya por el nivel 20 ¿eh? Que está bastante bien, ya os digo Las vagonetas todavía no las tengo desbloqueadas que no haga otra misión más ¿Vale? Ver, y hasta el momento pues no, no puedo Y el caballo como no lo tengo tampoco Pues es lo que tiene Ahora lo veis súper oscuro Por el hecho de que no tengo todavía el, el anillo Este de iluminación Que es un poco rollo El ir así tan oscuro Pero bueno Lo vamos a conseguir pronto ¿eh? no, no, no os preocupéis Vamos para mi casa, que son las 12 ya Y ya mismo se me hace tarde Y me desmayo ahí en mitad Vamos corriendo Mientras que estoy con los cofres Se me queda el mundo en stand-by, ¿vale? Por lo tanto, no hay no problema Porque tenga el cofre abierto ¿Vale? Estoy mirando aquí algunas cosas Y eh, todas estas carcas que tengo aquí No sé si me va a caber por aquí Así que lo voy a intentar meter Pero no Vale, esto, esto, esto, me lo llevo también. Y vamos a meter esto, esto, esto. Bueno, el palito, pues, pues no puedo, pero bueno. Aquí, aquí y ahí. Vale, listo. Pues nos vamos a dormir y a ver qué nos depara el siguiente día. Estos son las escaleras que estaba diciendo antes, ¿vale, gente? La nueva receta de fabricación. ¿Vale? Que son las escaleras Y a ver, voy a mirar un momentito chicos La wiki, vale, por el hecho de que Quiero mirar los pescados a ver, Voy a poner a, a cargar también el teléfono que me hace falta Ay, Intermedios Y nada, a ver quién hay por aquí por el directo Un saludito, vale Estáis los mismos Perfecto Así que nada, a ver Voy a mirar la wiki y quiero mirar los pescados, ¿vale? Porque no me acuerdo ahora mismo eh, muy bien de, de cuántos pescados había. ¿Vale? Y antes de nada voy a aprovechar para mirar lo de la reina de la salsa, a ver si me sale algo. La reina de la salsa, eh, ¿vale? Chucru, ok. Y la pitonisa, mañana a ver qué dice los... Espíritu están de buen humor Hoy creo que tendrás un poco de suerte extra Como hoy tenemos suerte extra Vale Vamos a probar No, se me han secado Esto no lo he bien, me parece ¿eh? Ay, no me diga eso Creo que se me han secado ¿eh? A ver Eso se me ha secado O no lo sé, porque están creciendo las semillas así ratas. No sé, es que no sé Vale Vamos a intentar regarla toda Y por fin, por fin tengo mis primeros cultivos Que están bastante bien Estos nos van a dar una poca mierda, en verdad eh, De dinero, pero por el momento pues vamos sobreviviendo, ¿vale? Tengo 12, pero al final del mes voy a vender todo lo que recoja Y vamos a intentar sacar bastante dinero a ver, vamos a, regar, a llenar otra vez la regadera A ver, por aquí Todo esto Me lo llevo también Para mí, para mí Y ahora llenaré también el cuenco de Lola, ¿vale? Del agua, como ya os he dicho antes Y a ver, por aquí esto en un futuro, chicos, pondré, cuando tenga cuando seamos más aquí en Twitch, pondré también los beats y todas estas cosas que hay. Algunos, eh, o sea, las notificaciones, las alertas, por ejemplo. Pero ya os digo, esto es una propuesta que hay de aquí a, a finales de año, que, que es lo que quiero hacer. Porque como soy yo nada más y tengo que hacer un montón más de cosas, no solamente, eh, por ejemplo, YouTube o Twitch, que es también trabajar, estudiar y cosas de estas Pues no tengo todo el tiempo que quisiera, ¿vale? Pero me lo voy administrando y siempre que puedo pues traigo algo de contenido Ya sea aquí o a, a Youtube Esto cuando hayan crecido me van a salir ahí Como una especie de... De recolección Que ya lo cogeré ¿Vale? Pero voy a intentar conseguir algunas semillas de, esta, de árboles y también madera, que me va a venir bien. ¿Vale? Por aquí. Aparte voy a mirar la wiki ya que estoy, ¿vale? Que no me acuerdo de los pescados. Y voy a mirar a ver cuáles eran los que había en primavera. A ver, verano, primavera. Eh, los océanos, las anchoas ¿vale? Eh, las sardinas, los océanos. Pues nos vamos a ir a la playa, ¿vale? En vez de ir a a la mina, porque ya hemos ido dos días a, la a las minas, se para que no se habla de seguido, vale, pues eh, nos vamos a ir a la playa que nos va a venir bastante bien y aquí tenemos ya también recolecciones de estas ah pues no sabía yo que aquí también salían en la... o sea que no sabía que te salían también en la granja, eh como esta granja es un poco distinta a la normal la de serie pues aquí también te salen semillas de estas de frambuesa, que está bastante bien. genial, la verdad. Porque así no me tengo que ir muy lejos para, para encontrar frutos de estas. Vale, pues nos vamos para la playa, chicos. Y a ver qué encontramos por ahí. Aquí, al desierto. O sea, a al, la al tubú. Esto nos lleva al desierto y todavía no podemos ir. Vale. Esto por aquí sinceramente eh, podría deciros que sé más de este juego que de minecraft porque después de haber metido tantas actualizaciones en minecraft hay muchas cosas que se me escapan eh, por el tipo de, de actualizaciones que meten, que meten actualizaciones mmm, cada año y yo ya os digo que hace bastante que no jugaba a minecraft pero mmm, sé bastantes cositas de minecraft, por ejemplo muchas granjas que no he subido todavía al canal y tengo intención de, de seguir subiendo tutoriales, por así decirlo Pero también me gusta traeros contenido al tema ¿no? Como viene siendo la serie o contenido que no sea solamente tutoriales Vale, vamos a, a ver si tenemos suerte y pescamos la sardina En los océanos, vale, que eso es aquí Y aquí vamos a conseguir bastante dinero ahora con los con los corales, vale un libro encontrado, perfecto Ahí está Y esto también me lo llevo, perfecto Tengo espacio suficiente, que está bastante bien Y, a ver, esto de aquí, también Vale Pues nada, nos vamos a quedar, a quedar por aquí pescando, ¿vale? Y a ver si tengo suerte y pesco alguna sardina y algún... Algo así, alguna anchoa, que también me hacen falta. Ay, no la, he, no la he cogido. Porque estaba mirando el chat. A ver, un momentito, que ponga otra vez el chat, chicos. Por si me estáis hablando. ¿Vale? Y ya digo digo. Hay algunas veces que es bastante chungo de pescar ¿eh? Porque los pescados, como no tengan una caña buena, eh, se te van Pero como estos son bastante fáciles, los de primavera, por así decirlo, porque son los primeros Pues no hay tanto problema Ya después cuando vayas... Uy, espera que se me va a escapar el pescado al fin. Por tanto hablo eh, no, no, no, no, no, que se me escapa Vale, vale, vale, vale. Venga, que tú puedes son bastante chungos, ¿eh? Hay alguna, algunas veces que, que no veo pues se empiezan a mover Y al final no lo consigues, pero bueno. ¿Esto qué es? Una, eh, una arenque Esto no me vale de nada, el arenque ahora mismo Pero bueno Después con las cañas de heridio que he dicho antes, ¿vale? Que hemos comentado Pues es mucho más fácil de pescar, ya os digo Hay también algunos anzuelos especiales, ¿vale? Eh, con los cuales, pues, también eh, inc incrementan la, la opción de, de pesca. Y también puedes intentar conseguir algunos cofres del tesoro. ¿Veis como lo que digo ahora, vale? He encontrado ahí un cofre del tesoro Pero hasta que no esté bastante cerca del pescado No puedo intentar pillar el cofre Vale, cuando lo tenga ya casi cogido el pescado Aprovecho, no No, que se me pierde, eh Se bastante chungos de, de pescar los cofres, eh Vamos a intentar subirnos el pescado un poquito No, que lo pierda, que lo pierdo Vale, vale, vale es bastante chungo, ¿eh? Que he estado bastante tiempo con el ratón. Dándole ahí un poco. Con el teléfono, supongo que será. Igual. No, al final lo he perdido, gente. O Esa creo que era una saldina o un boquerón, ¿eh? Ay. Vale, hemos pescado otro. Mira, mira, mira Cómo se menea Este, por ejemplo Se ha quedado todo el rato aquí Quietecito Porque es un arenque Pero Los otros son bastante de... Complicados, eh O sea, no imposibles Pero complicáis yo, sí Con pues la caña que tengo Es bastante chulo Ahí con mi gafatomolona <ríe> Intentando pescar Una sardinita Para hacerla En espeto Aquí en España, en Málaga, se da... Hay un... una comida, ¿vale? Que se llama espeto. Que son a base de sardinas. Se ponen a la candela y están muy ricas. No sé si gustará a vosotros el pescado. Pero bueno. A ver... ¡Otro arenque! ¡Venga! La fiesta de los arenques, gente. Me voy a quedar ya sin... Sin vitaminas, eh O sea, sin energías Pero bueno, todavía tengo, eh No A ver si me puedo mover un poquito Y intentar pescar por otro lado Pero bueno Empiezas a cansarte Voy a tener que tomar una frambuesa, eh Porque si no me voy a morir ahí del asco Venga, pescadete, pica. Bien, hijo Muy bien Pica, pica, pica, pichu Pikachu Venga, ahí El pescado Esto es más tranquilo Un poco más coñazo la pesca A mí no me gusta tanto en el juego, la verdad Porque es más... De tener que estar manteniendo Y por fin tenemos una sardina, gente Por fin Vale, a la siguiente me tengo que comer ya una frambuesa Porque si no me desmayo aquí mismo, ¿eh? y al final eh, termino... Mm, vale Dime que me vas a dar ahora una anchoa ¿Esto es una anchoa? Dime que sí No Espera, que se me escapa ¿Se me escapa? No, vale La tengo, la tengo, la tengo Una sardina Ok, tengo otra sardina, no pasa nada Así por lo menos tenemos dos Que está bien y nada. Eh, a ver, ¿qué me pone por aquí por los Por la wiki? Un momentito. A ver, un momento. A ver, eh, eh, en primavera. Eh, la lubina. La, la lubina también la podemos ir a conseguir. Porque se consigue en los ríos, en los lagos de las montañas y en el, en el estanque del bosque, ¿vale? Así que vamos a ir al estanque del bosque Porque estoy viendo que no me aparece aquí El pescado que quiero Vale Y vamos a ver si consigo El que me falta Que también es una lubina Vamos a ver si la consigo aquí en el río Que tengo aquí, al lado eh, El bosque es maravilloso ¿Has estado allí? Pues no, todavía no he estado allí En el bosque Vale, hay algunos pescados que se pueden conseguir también en, el, en otoño, que son de primavera. Por lo tanto, no hay tanto problemas Pero los que sean de primavera, los vamos a intentar conseguir en su época. Si no, después no, no lo vamos a poder conseguir. Te estás empezando a cansar. Vaya, por Dios, otra vez se me ha escapado el pescado vale así consigo una lubina porque se consiguen en los ríos vale gente la musiquita del juego nos sé, está bien está tranquilita la verdad normalmente os pongo música en los directos pero hoy me apetecía un directo así más tranquilito la verdad y ya os digo a ver si consigo una alubina Y el cofre, el cofre, el cofre Vale, perfecto Tenemos un, un premio Que era lo que he estado diciendo antes De que tenemos también la posibilidad de encontrar cofres Del tesoro Y un pet sol Perfecto Y una geoda para la saca Perfecto Perfecto, perfecto Vale Voy a intentar moverme un poquito Y venirme a esta zona a ver si encuentro Ah, vale, que no puedo pescar Vale Ahí nos la comemos y nos vamos a comer otra frambuesta para el body. Y estas dos las vamos a dejar, ¿vale, chicos? Porque después me, la van a hacer, me van a hacer falta, creo yo, para alguna misión. Así que la vamos a guardar. Y ya os digo. Podemos conseguir el pel el pel, el, pel, el pez sol, ¿vale? Que no se habla. Que se me traba la lengua. La trengua la, la se me traba. <risa> Ay, de verdad. Eh... A ver, por aquí. Estáis muy calladitos los que estáis en directo ahora mismo, chicos, ya os digo. Y yo os animo a participar siempre y de, de estar pues charlando un rato con, conmigo. Ahí va, clean, clean, clean. Mm, mm, mm. Vale A ver Vamos a intentar a ver si pescamos algún pez nuevo De hecho de primavera Pero no tiene pinta, ¿no? ¿Esto qué es? Una alubina, perfecto Era el pescado que yo necesitaba Por lo tanto nos vamos a ir para casa Que son ya... es bastante tarde Y por el camino no sé si tengo que pescar algún pescado más, ¿vale? Es de 6 de la mañana a 9 de la... De la... O sea, a 7 de la tarde hay algunos pescados que solamente aparecen eh, en un horario específico, que vamos a intentar conseguirlo, ¿vale? Pero por el resto vamos a intentar eh, hacerlo lo mejor posible este, este primer año, ¿vale? Porque ya sabéis que al tercer año me parece que es cuando... Este festival ya de momento me lo he saltado, ya os digo, ¿vale? Este es para conseguir un huevo y ya me lo he saltado, igual que los cumpleaños. Pero hasta el día 28 tengo tiempo de eh, la danza floral, ¿vale? De elegir a quién va a ser mi pareja en el juego el primer año. Y después de darle los regalos a esta gente, ¿vale? Por lo, tengo, por lo tanto, tengo todavía un poco de tiempo para intentar no joder el año. Porque como empecéis mal, demo, eh, ya os digo que, que lo vais a tener chungo. Bueno, pues nos vamos a ir para mi casa... A ver, por aquí Y vamos a dejar todo Lo que tenga por aquí por los cofres Esto también lo vamos a dejar todo Mañana iremos a recoger todas las geodas, ¿vale? Que tengo bastante Y nada, nos vamos a dormir Y mañana será un nuevo día Nivel 1 en pesca Vamos muy bien con las habilidades, chicos Ya os digo Porque va a ser primer año Está bastante bien eh, A ver eh, Aquí tengo las... ¿Dónde tenía yo las habilidades? Que no me acuerdo ahora mismo Aquí tengo las habilidades, ¿vale? Como estáis viendo, tengo uno en combate Tres en recolección Siempre es el que subo primero, ¿vale? Y aquí nos van a ir dando algunas cositas Que ahora de momento no me aparecen la, Lo que me van dando Pero bueno Después me van dando recompensas, ¿vale? Y aquí también hay que es importante de ir dándole regalo a los aldeanos para tener amistad con ellos. Vale, vamos a ver vivir de la tierra. Eh. A, ver, a ver... Vale, mañana yo creo que... O sea, no. Que la mejor... Esos son como consejos, ¿vale? Que nos dan en la tele. Los espíritus tan felices hoy Hará todo lo que pueda para eh, anudar... Vale, pues hoy nos van a dar mucha fortuna, por lo tanto es bueno que nos vayamos a abrir las geodas, ¿vale? Primero, antes de ir a, a ver a Glim, vamos a recoger todos los cultivos y vamos a regarlo para que no se nos seque, es bastante importante. Y eh, ya aquí ya tengo todos los cofres casi llenos, ahora estáis, estaréis viendo un montón de objetos. Pero no os preocupéis porque eh, al final de mes, que todavía queda un poco para que termine la temporada Lo vamos a vender absolutamente todo mm, mm, mm. Y tú verás como voy a tener bastante dinero para la siguiente temporada, para comprar semillas Ya os digo Estamos pobres, pero no, no importa, ¿eh? Espero que me crezcan las semillas estas ¿eh? De todo, las de col Ya le quedan pocos, ¿verdad? Pero las otras no soy muy segura De si me va a dar tiempo a terminar la temporada Yo creo que sí A ver, por aquí Esto también esto. Vale, me hace falta agua Las frambuesas ahora las cogeré ¿eh? No os preocupéis Pero primero voy a regar todos los cultivos Y nos vamos a ir a ver a Clean, ¿vale? Al principio, sí es verdad que es un poquito repetitivo el juego, ¿vale? Por el hecho de que tienes que estar haciendo muchas cosas eh, iguales al principio. Pero no os preocupéis porque poco a poco pues, lo vamos a ir haciendo. Y nos va a dar dinero suficiente, yo creo, cuando vendamos todo para conseguir un corral, que es lo que nos hace falta, ¿vale? vale por lo tanto, antes de irnos, como ya sabéis, vamos a liberar un poco de espacio, vamos a intentar conseguir más madera, que nos va a hacer falta, y vamos a, a ir a ver a Clean, que todavía no está abierto, la tienda. A ver si me estáis hablando por el chat, que no lo estoy viendo ahora mismo. ¡Ey, un saludo para Leke! ¡Nada! ¿Cómo que aldeanos con... <coughs> confirmado? ¡Minecraft! <risas> Minecraft, Minecraft El niño es rata <risas> Ay. Ah, y lamentablemente no podré ver el directo Porque me voy, eh, me va horrible el internet Y no me deja eh, de bajar la calidad El problema que tengo ahora mismo en Twitch eh, Sé que de momento no me deja bajar la calidad Pero por eso estoy, haciendo, estoy intentando hacer más directos aquí Sé que es un poco putada Porque no es la misma calidad que hay en Youtube Vale pero, eh, aquí me va a dar la libertad de que puedo hacer otro tipo de juegos, ¿vale? Y otro tipo de contenido, que no es el mismo de YouTube. Por lo tanto, ahora mismo sí que estoy grabando vídeos a lo mejor, eh, o sea, directos, que a lo mejor después voy a resubir en el canal de YouTube, porque hay muchos de vosotros que no... O sea, que no conocéis todavía el canal de Twitch, ya que lo hice hace poco. Pero cuando tenga ya la afiliación Pues podré bajar eh, O sea, cambiar, digamos eh, Algunas cositas de Twitch Que hoy eh, Creo que vamos a conseguir un logro nuevo Del canal de Twitch Y eh, creo que hemos llegado Al número al, A 5 comentarios en, en el directo Por lo tanto eso creo que me va a desbloquear Una ventaja Que después le echaré un vistazo Y nada, muchísimas gracias a todos los que estáis De verdad, eh aquí en el directo porque me estáis apoyando muchísimo, ya os digo, como siempre lo hacéis y eh, es de agradecer a, a todos los que estáis por aquí no importa si no os podéis quedar en, en los directos ¿vale? a mí con que me pongáis un comentario y estéis por aquí yo os lo agradezco de corazón de verdad, y que estéis por aquí un poquito conmigo eso ya es muchísimo Mm, bah, no voy a tener dinero suficiente ¿eh? No voy a tener dinero suficiente Y me voy a tener Me voy a tener que obligar a vender algo ¿eh? Porque no voy a poder abrir las geodas Sin dinero ¿eh? Y eso ya lo voy a tener Que hacer mañana, por lo tanto Hoy no voy a poder ir a abrir las deudas con, con clean ¿eh? No sé si voy a poder abrir alguna Voy a ir a, a por si acaso Vale el café no vea si me recupera salud, ¿eh? Gente, madre mía Nos hemos quedado igual que estábamos Prácticamente, vamos A ver Por aquí Y las cebolletas también me las voy a comer, ¿vale? No, eh... Sí, coméntelas por favor Vale por aquí no la vamos a comer y voy a yo creo que voy a vender algunas eh, judías vale verde porque me va, me va a hacer falta de vender eh, un poquito de cosas y ya de paso pues también vendo algunas cosas de estas vale esto por ejemplo eh, esto ya lo he completado eh, el erizo el erizo me va a hacer falta para eh, otra otro logro, digamos, pero tengo aquí más Por lo tanto no, no hay problema Y todas estas cosas que vaya consiguiendo Por ejemplo, todo esto Esto Me voy a guardar uno de cada, ¿vale? Porque después me va a hacer falta pero, mmm, Ya os digo que me va a hacer falta desde, desde ya, ¿vale? Y el resto pues lo vamos a ir vendiendo, ¿vale? Y esto por aquí me lo llevo Uno y... El cuarzo no, el cuarzo no lo vendáis, ¿vale? vale el cuarzo no lo vendáis todavía. Pero ahora vamos a tener bastante dinero cuando haya vendido todo esto. Ya os digo. Ahí está, perfecto. Y mañana tendré mucho más dinero del que tengo ahora. Vale. Pues vamos a, in a, a investigar un poquito la zona de aquí abajo, que está muy poco, ¿vale? Aquí... Esto, eh, todo este prado Todavía no lo cortéis, ¿vale? Porque si no nos van a dar Un... O sea, los llevas esos verdes Y no... No os requieren ahora mismo para nada Vamos a ver Que tengo aquí otra zona para plantar, me parece Efectivamente Está bastante guay esta granja, eh, ya os digo Tenemos muchas zonas así para plantar Muchísimas... Terreno para recoger frutas de esta O sea, para Para el pienso, para el ganado, ¿vale? Porque de aquí es donde sale el pienso Que después se le dan a los animales Y está bastante bien e Incluso pequeños estanques Para tener aquí a los animales Lo único que hay que mejorar bastante es la, la herramienta ¿eh? Vale, pues Tengo muy poca salud Lo malo es eso, ¿vale? Y voy a intentar pescar ¿Vale? En la parte de aquí abajo, que también hay algunos pescados especiales, que me hacen falta. Nos vamos a ir. Y ya que tenemos aquí un montón de frambuesa, ya también pues las voy recogiendo, ¿vale? Que era mi intención, me venía a recoger también todo esto. ¿Vale? Y de mientras, chicos, pues ya os digo, los que estéis por aquí por el directo, os lo agradezco siempre. Y ya sabéis, ya sabéis que soy libre de dejar por ahí un comentario. Porque un me gusta no se puede aquí en Twitch <risa> Por desgracia Pero bueno A ver Este árbol ya sabéis que no lo podemos quitar todavía Así que no, no vamos a acercarnos ahí Porque de momento no, no se puede Hay que mejorar el hacha Que yo creo que va a ser de lo primero que haga El ir a, a mejorar el hacha Y los gusanos chicos Siempre que los veáis ir a recogerlos vale, Porque os van a venir muy bien Y os van a hacer falta, ¿eh? Vale, todo esto me lo llevo. Se me ha colado una avispa aquí en la habitación y espero que no, no me pique. O sea, estoy hablando de la vida real, ¿eh? Que la tengo aquí al lado y no vea, ¿eh? Para los que no se... ¡Uy! Tú verás la avispa. No, al final me picará. <risa> Chicos, al final me, me pica la avispa, ¿eh? Tú verás. Eh, sé que no tengo todavía la cámara puesta en los directos de Twitch, como hace todo el mundo y todas estas cosas. Pero ya os digo, estoy intentando configurar tanto en YouTube como en Discord. Os lo agradezco a mis queridos admin, Yael y Leiken, por, por apoyarme y ayudarme siempre en los canales. Y, y nada, de verdad. Que os lo agradezco siempre y si veis por esto, pues... Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestra colaboración Tanto en los vídeos como por detrás de, de YouTube Y nada, a ver, vamos a coger todo esto, los los rábanos No sé si tengo más espacio, sí, sí tengo más espacio, perfecto Y nos vamos a bajar a la zona esta de aquí Vamos a coger toda la frambosa que vea, ¿eh? Que esto después, chicos, se puede hacer en mermelada, ¿vale? Con la frambuesa. Y nos va a dar muchísimo más dinero. Yo, en vez de vender los objetos así... Mmm, Sueltos, ¿vale? Tú verás, la, la avispa. Nada. Que no me va a dejar tranquila. Voy a tener que cerrar la ventana, gente. Ahí está. Vale, ya ha salido. Madre mía con la avispa, gente. A ver... Eh, siempre intento recomendar lo mejor vale entonces lo que estaba diciendo es que en vez de vender las frutas así por la cara que os van a dar mucho menos dinero intentad hacer elaboraciones por ejemplo eh, la frambuesa hacer las mermelada que os van a dar mucho más dinero y no, tan, y no solamente con la frambuesa sino con todos lo... todo la recolección vale Todas las frutas y verdura que, que encontréis pues eso también podéis hacer mermelada y si no, pues, algunos, algún tipo de aceite o algún tipo de procesado así que se pueda hacer. Que siempre os dan más dinero. Esto también lo llevo. Esto, esto, esto y esto. Vale, perfecto. A ver, por aquí... Vale, no sé si tengo el inventario lleno no. No lo tengo todavía lleno. A ver. No sé si es que me va a mí hoy un poco mal el internet, la verdad. Pero lo estoy viendo todo el rato en rojo. Y no sé si, si veo muy retrasado, gente, el, el directo, la verdad. Tengo 45 frambuesas, que no está nada mal, la verdad. Por eso me dan bastante dinero, pero ya os digo, vamos a hacer mermelada. Esto también lo llevo. Los mejillones. Los mejillones son para completar también una, una, una misión después. Por lo tanto, creo que no lo voy a vender todavía. Y ya os digo, todo lo que podáis... Ahí, ¿vale? Todo lo que podáis recolectar, lo, lo dejáis ahí. Y ahora sí que sí que nos vamos a ir a ver a Glim, ¿vale? Hoy he intentado pasar rápido el día, ¿vale? Vamos a dormir. Y vamos a ver cuánto nos dan de dinero. Que yo creo que no es mucho, pero bueno, por lo menos. 1.800 euros. O dólares, o... Coronas, o como vosotros le queráis llamar. Vale. Mm, mm, mm. Ok, tengo aquí... A ver... Tengo una, petic una petición para ti Necesito una coliflor fresca eh, Para una receta que quiero preparar ¿Podrías eh, traérmela? No sé si tengo... Vale, hemos aceptado una misión nueva vale. Y no sé si tengo... Ay, mira, las coliflores Perfecto Vamos a ir a llevarle una coliflor a ver quién me la ha pedido. A Jodi, ¿vale? Vamos a llevarle una coliflor a Jodie. Y nos va a dar también una pequeña recompensa. A ver, voy a ver quién era Jodi. Porque no me acuerdo ahora de Jodie. Y era esta, ¿vale? Jodi, el cumpleaños el, 8, el 11 de octubre. Que es el mismo cumpleaños que Kevin. <ríe> que me parece que fue. O sea, fue el ganador, ¿vale? Del sorteo que hice el último. Ya os digo, ¿vale? Vale y nada vamos a ir a, a Jod con Jody vale para que nos dé pues um, una pequeña recompensa le vamos a llevar una coliflor y aparte vamos a ir a ver a Kling vale vamos corriendo y la casa de Jody, chicos, estaba por aquí abajo, ¿eh? A ver, la casa de Jody estaba... A ver, ¿puedo pasar por aquí? Sí. Esto... Ahí está. Los hierbajos estos van a aparecer en la aldea, pero bueno. Es eh, de 9 a 8, ok. Pues vamos a rebuscar la basura. Esta ya la he rebuscado. De mientras. Y a ver, vamos a A rebuscar también la basura de ecu a ver si encontramos algo, pero no tiene pinta Y todo lo que vea me lo llevo, ¿eh, gente? Vale La taberna hasta las 12 de la mañana No abre, por lo tanto no, no podemos entrar todavía Y nos vamos a ir corriendo Hacia Eh... Clean. Ahí me ha pegado un pequeño bajón de FPS No sé si lo habéis notado, chicos pero sí ha, ha dado un pequeño bajón el juego, ya os digo. No sé, me está pegando como tirones, ¿eh? A las nueve abre también el clip. Vale, vamos a buscar la basura del museo. A ver si encuentro algo. Que tampoco tiene nada. Vale, nos vamos a ir a la playa a ver si hay algo más. ¡Corre, Forest! ¡Corre! <risa> ¡Corre, la Milana, corre! Eso es lo que me decís vosotros en, en Minecraft. Y aquí, pues, como ya estáis viendo, pues, vamos bastante lento, Pero bueno, ya os digo que en un futuro pues iremos más rapidito. Todo esto que veáis en el suelo lo recogéis porque después os van a dar dinero. Y dinero que recogéis gratis, bueno, eh, ¿vale? Vale, pues esto me lo llevo. Voy a ver si pesco algún pescadete. Vale, que me faltaban las sardinas. Venga, a ver si tengo suerte. Y pesco algún pescadete. Creo que me va a salir el mismo de antes. Pero bueno. No, no, no, no. Este, este no sé. Este creo que es distinto del pescado este, ¿eh? Se mueve un poco más raro que, que los que he cogido antes Pero bueno, creo que va a ser el mismo, ¿eh? Al final No te muevas tanto, por favor Es que eh, pega como tirones, ¿eh? Y pescado Ahí está, perfecto El mismo, un arenque Pero de 25 centímetros Vale A ver ya sabéis que Willy, ¿vale? Que es el que está aquí ¿Vale? No sé si estará abierto ya Creo que, que sí que está abierto ya Aquí tiene esta habitación ¿Vale? Que ahora mismo está cerrada Pero esto hay que abrirla porque hay una pequeña actualización Y aquí nos vende pues algunas cositas Como estáis viendo, ¿vale? Eh, eh, de entretenimiento, de bambú Ahora mismo la que tengo yo es de bambú por lo tanto es una caca. Y en un futuro pues la tendremos que mejorar. Vale, vamos a irnos con Clean. Eh, que nos abran las nueve odas que tenemos, ¿vale? Y vamos a darle también a Jody Yo creo que, que voy más rápido. Voy a ir primero a Clean. Que a Jody me la puedo encontrar después en cualquier lado. Y, y en lo de Clean cierra. Y la otra no, no cierra, en verdad. La otra en cualquier sitio me la puedo encontrar, en, en la casa de Perry y todo el rollo. No, una, un regalo no. Vamos a ver. Eh, procesar geuda, vale. ¿Veis cómo... Eh, cobro, me cobraban 25 gemas y no me iba a dar el dinero porque solamente tenía 12 de dinero, ¿vale? Y tengo otra placa. Eh, vale, eso es nuevo. 10 de piedra Esto es como una traga perra, gente, ¿eh? Esto empezáis a echarle dinero Con la geoda Y al final os dan una caca como un caballo Pero bueno Vale, vamos a ir al museo A ver si consigo completar alguna misión O sea, misión, no, algún... Alguna colección Pero no creo, ¿vale? Porque solamente... Tengo esto Y, y no creo que... Que complete ninguna colección Creo que en mi casa Tengo algún objeto más Que tengo para pa darle a, al tío este del, del museo Pero eso al final de mes Seguramente ya se los ve. Si no cuando, ahora cuando llegue a mi casa Buscaré a ver qué objetos tengo Y a ver si se los puedo llevar Las alcantarillas también hay que desbloquearlas Vamos a ver ¿Dónde era la casa de Jodie? Que no me acuerdo dónde era la casa de Judy. Si no está aquí, está en la tienda de, de Perry, ¿vale? Creo que era la madre de esta, de este que diga. Pero no sé dónde va a estar ahora mismo. Así que la vamos a buscar por todo el pueblo, ¿vale? El pueblo pelícano, que no sé si conocéis la historia del pueblo pelícano, ¿vale? Pero aquí, en este pueblo, era donde vivía mi abuelo, y él me dejó esta granjita que estamos teniendo aquí ahora. Uy, aquí hay una misión, ¿eh, gente? Misión, misión. Te doy la bienvenida a la tienda, Perry. ¿En qué puedo ayudarte? ¿What? Esto es nuevo, ¿eh? Esto no lo he visto yo antes. Hmm. Tengo algo para vosotros, cupones del 50% de descuento en Merja Hoja. ¿50%? ¿Y bien, alguien quiere uno? ¡Hala! ido todos de la tienda! Pero no puedo competir con esos precios. Eh, perdería dinero con cada venta. Debe de ser muy duro para ti eh, perder tus fieles clientes. De este modo... Pero puedes culparlos? Hoja Comparación es Ox. Ah. obviamente la mejor eh, elección. Pronto el pueblo pelícano entero se dará cuenta. Pues nada. <risas> Hemos conocido al dueño de Mercajoja y es bastante. Por culero, por así decirlo Esta es la mochila que tenemos que conseguir, ¿vale? Nos cuesta 10.000, que la tenéis ahí Y el pobre, el pobre Perry ha perdido un montón de clientes Que se ha llevado el de Mercadoja Y se ha quedado un poco con las piernas tambaleando, ¿vale? Así que como buen ayudante Vamos a ayudar a Perry Y le vamos a comprar unas pocas de semillas Y me no habéis dicho que compre arroz, ¿Vale? Es un cereal básico que suele servir Pero el arroz no lo puedo sembrar yo así por la cara, ¿vale? Eso lo tengo que encontrar Porque este es ya procesado Me habéis dicho que planta arroz, pero no puedo plantar yo arroz ahora mismo Vale, el azúcar El azúcar tampoco Hay algunas semillas que sí las puedo eh, comprar Por ejemplo, la receta del parche, que esa sí la me hace falta Y eh, para tener algunos cultivos de todo el año, ¿vale? vamos a hacer un precavido y vamos a comprar cuatro semillas de cada uno, ¿vale? porque a lo largo del año puede que encuentre eh, el, el vivero, ¿vale? y pueda plantar semillas de estas por lo tanto me voy a llevar algunas semillas de momento para después tenerlas, por si acaso vale, nos vamos de nuevo para nuestra casa eh, bueno, para nuestra casa no, para encontrar a Jodi ¿Esta quién es? Esta es Caroline. Caroline. No vayas al televisor, Caroline. <ríe> no sé si habéis visto el Potter Gaze, pero era una película bastante antigua que estaba maldita. Los protagonistas de las películas de Potter Gaze murieron casi todos, mmm, por desgracia. Y se suele decir que estaba, era una película maldita. Murieron como 3 o 4 actores ¿eh? en, en esa película, ya os digo. No sé dónde está Jodi. Jodi, Jodi. Vengo a buscarte. A ver, Jodi, ¿dónde está? Y a mí. ¿Qué te ha ido? una vuelta por el campo, ¿no? Entre los pinos, yo te metí el pepino. Vamos a ver, Jodi, ¿dónde está? Jodi... Mm, mm, mm. A ver. Ay, ah, mira, como ya sabéis, chicos, pues aquí tenemos también la señora esta de. Uy, caminos. Muebles, puede colocarse dentro de casa. Ah, no. Esto me creía que era una desblo... que me desbloqueaba algo, pero no. Vale. Los granos de café es bastante importante porque nos dan eh, semillas de café, ¿vale? Y podemos hacer con el café. Y podemos recuperar energía Pero bueno, el café no da mucha energía, en verdad Pero vamos, que es bastante bueno tener una plantación así como de café A ver, Jodie tiene que estar por aquí Si no está en la playa, ¿eh? Ya os digo Le tengo que dar la coliflor a Jodie Así que aparece Jodie Vamos a ver dónde está la wiki Vamos a buscar el personaje de Jodie ¿Vale? Que ya, ya sabéis que tengo la wiki abierta ¿Vale? ¿Vale? No pues nada, sino porque hay muchas cosas que tiene el juego Y pues muchas, pues a lo mejor no me acuerdo después Pero ya os digo Ella va normalmente a la playa ¿Vale? Y eh, también se pasea por aquí Y si no, pues está aquí en su casa Pero ahora mismo aquí en su casa, pues no está No está, la muchacha salió de viaje No quiero aparecer en el vídeo Ni en el directo Ahí Vamos a ver Esto por aquí Y ahí, vale Vale, pues voy a buscar a Jodie ¿Vale? En el... Aquí Donde estaba Jodie, matrimonio, amistad De aldeanos, ¿vale? Ahí está eh, La abuela no me interesa No me interesa hablar contigo ahora, abuela Aquí no estará, ¿no? Haciendo... El jugoso y sabroso, ¿no? Vamos a ver dónde está Jodie. Aquí está Jodie, ¿vale? Estoy buscando el personaje. Y en primavera vamos a ver dónde se encuentra Jodie. Vamos a ver, estamos... a eh, eh, eh... Día 18 de primavera, vale, se encuentra... Estamos a día 19, perfecto. Eh, los martes, hoy es... Viernes, vale Hoy es viernes, en el juego Por lo tanto, hoy se encuentra A las 5. Regresa a casa y se va a la cocina Vale, pues vamos a irnos de nuevo Para su casa, vamos a esperarla Porque otra cosa no tengo que hacer Nada más que esperarla Y, eh, vale Tengo espacio, para ver si puedo pescar algún pescado De mientras Pues eso, mientras que viene La señora Jodie, para darle Su coliflow. creo que viene ahí esa, esa me parece que Pues vamos a A pescar un pescaite, a ver si lo puedo Lograr y ya os digo chicos, si os está gustando el contenido Ya sabéis que estamos haciendo directos En Twitch y que eh, También Pues tenemos el canal de Youtube Que si no lo conocéis os recomiendo que os paséis por allí Ya que ahora mismo Estamos en directo aquí en Twitch Penny un pene Pa' ti, vamos a ver eh, Las cinco, vale ¿Su casa es esta o no es esta? Esta no es la casa Vale Pues, entonces... ¡Ay, mira! Aquí está la, la tía ¿Esta? Eh, Harley, te está ignorando Qué fea eres ella Bueno, fea no, eres una borde-puerca, pero ya está Vamos a ver dónde está Jodie ¡Jodie! Regresa a casa y se va a la cocina ¿Por qué no está? Eh, Vincent, acostarlo Este es Vincent, ¿vale? Oh no, mamá está preparando sopa de lentejas Me gustan las lentejas Pues aquí no está tu madre, niño ¿Dónde está tu madre? ¿Por qué me dice que está preparando sopa así? Es mentira Aquí no hay nadie me engañé Vamos a ver si la señora se ha teletransportado mágicamente y está aquí. No está. No está, la señora. No quiere que le dé una goliflo. Mira, hija. Vamos a ver. Eh, ¿Has desaparecido o qué pasa? Habitación de Vincent. Ay, mira, aquí está la, la tía. Ah, ok. Jodie. Venga, muy bien. Toma, hija. Un regalito. Oh, qué buena pinta. Gracias. Muy bien. Ahí te queda. Vale. Eh, hemos recuperado 350 dólares Perfecto Y ahora nos quedaría la misión de, la, de las minas, ¿vale? Que tendríamos que bajar al nivel 40 Vale, pues vamos a llevar todo lo que hemos recuperado O sea, todo lo que hemos comprado Por así decirlo Comprado y también eh, conseguido yo tengo algunas cositas así buenas. Que nos van a venir bien para venderla. Ahora que nos van a dar bastante dinero. Ya que esto, por ejemplo. Esto ya lo hemos llevado. Esto también lo hemos llevado. Eh, también. Y, eh, por ejemplo, pues se va a quedar así la cosa. Así no, vamos a tener algo más de dinero. Y nos va a venir bien. Vale, esto por aquí. Y ahí está. Perfecto. Pues nada chicos, yo creo que voy a ir dejando por aquí el directo, eh, espero que os haya gustado, que el... hayáis disfrutado de estar por aquí, si no sabéis que me estamos haciendo directo últimamente también en Twitch, os recomiendo que os paséis por aquí, a ver si conseguimos el afiliado y nada, espero que os haya gustado, que le deis manita arriba, que lo compartáis con vuestros amigos, que os suscribáis al canal de YouTube... Si sí, todavía no estáis suscritos. Eh, un saludito para DJ Goku 100 que está por aquí por el directo. Bienvenido. <ríe> y ya, uy, me iba a ir casi, pero bueno, por lo menos te saludo, ¿vale? Que lo que estaba diciendo, ¿vale? Que espero que hayáis disfrutado del directo. No os preocupéis que DJ Goku por haber llegado un poquito tarde, porque me tengo que ir ya, ¿vale? Pero eh, no os preocupéis porque esto después lo voy a resubir por en el canal de YouTube, ¿vale? Que no vais a tener problemas. Así que nada, espero que le deis like, amor, que os suscribáis, que le deis amor con vuestros amigo Y eh, hasta la próxima. Chao, chao.